Los dibujos de Google, además de las formas, ofrece también otros eh, objetos que podemos insertar en nuestro dibujo como punto de partida para, para desarrollar aquello que, que nos interese. Y vamos a ver los diagramas. Vamos a insertar, diagrama, y aquí en la parte derecha nos van a aparecer las categorías de los diagramas que aparecen predefinidos, que nos pueden servir como plantilla. Tenemos cuadrícula, jerarquía, cronología, proceso, relaciones y ciclo. Procedemos, por ejemplo, a cuadrícula y vemos que aquí tenemos distintos modos de organizar la información que no nos pueden resultar útiles. Además, es posible seleccionar el número de niveles que nos interese. En este caso, pues puede ser cuatro. Vemos cómo se modifica. Puede ser cinco. E incluso podemos modificar, digamos, el color principal de, de esos elementos. Cogemos cualquiera de ellos. Y lo incorporamos a nuestro dibujo. Y entonces empezaríamos a, a modificar ahí los textos para adaptarlos a nuestro interés. Bueno, este es cuadrícula. Vamos a, a verlos. Y vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Vamos a cuadrícula. Ahora vamos a ir a, por ejemplo, a jerarquía. Lo mismo que antes podemos modificar el número de niveles, podemos modificar el color, vamos a hacer por ejemplo a este y supongamos que en esta jerarquía aquí en lugar de dos solo necesito uno. Selecciono, elimino, elimino el conector. Y lo que voy a hacer es subir este a la par del anterior. Vemos como esas líneas rojas que nos van ayudando. Ya está. Ahí está la par. Y lo tengo ahí. Incluso si quiero que esté un poquito más redondeado, podría modificarlo para que así lo estuviese. Ya modificaría los textos interiores para adaptarlo. A lo que yo necesito. Tenemos también cronología. Vamos a definir aquí eh, líneas de tiempo. Procesos. Vamos aquí, distintas opciones. Digamos, si tenemos cinco pasos, pues esto es lo que nos va a ofrecer. Relaciones. Y ciclos. Por ejemplo este. Podríamos tener así, modificaríamos los textos y ya tendríamos nuestro diagrama.